Hola, ¿cómo estás? Otra semana más aquí en la Fe Conquista. Otra semana maravillosa desde aquí de Bogotá, Colombia. Bueno, les, hago comuni les comunico que llevamos dos semanas más de cuarentena, pero siempre, siempre dándole esa gloria y esa honra al Señor. Porque todo pasa por alguna razón. Y esta semana el Señor te dice, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Dice el Señor. Sí, él, él me llevaba la palabra Salmo 46, versículo 1. Y mira lo que nos dice el Señor en esta hermosa palabra que yo le llamo el pasaporte porque es el que nos va a llevar a una vida eterna. Y nos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. El Señor nos está diciendo en esta semana él. Si va a ver tu estante desocupado, Él va a enviar a alguien. Él, si te sientes afligido, Él va a enviar su Consolador, porque está con, su Consolador está contigo y te va a fortalecer en todo momento, en toda angustia. Y por eso también el Señor nos está diciendo, en Efesios 6.11 nos habla de la armadura de Dios y nos dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Mira lo que nos está diciendo el señor. En todo momento ten esa armadura de Dios mañana, tarde o noche. Porque mira lo que quiere hacer Satanás es asustarte. Él quiere rugir, rugir, rugir, pero realmente lo que quiere es que en esa mente haya opresión, máquinas y llegue a tu corazón. Y eso es lo que el señor lo hizo hace dos mil años. Él destruyó a Satanás. Él lo puso por el piso. Entonces algo maravilloso, mis hermanos. No te asustes por ese ese león que ruge, ruge. Cambio el león de Judá. Mira lo que hizo hace tiempo, destruir a Satanás, el diablo. Y por eso el Señor se está diciendo, yo te fortalezco, yo te amparo en todo momento. Y por eso te dice el Señor, ¿de qué tienes miedo? Porque yo te voy a ayudar, yo te voy a amparar. Y mira que el salmista también nos dice, en un salmo 32, versículo 7, nos dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me... Rodearás con cánticos de liberación. Mira lo que nos dice ese salmista, que Él siempre él nos va a dar ese refugio. Él siempre nos va a proteger en ese peligro. Mira todo esto, como decía o como dice eh, el chavo, Él lo tiene fríamente calculado. No te preocupes porque el Señor tiene todo bajo control. Y algo maravilloso que el Señor nos dice, no tengas miedo porque cosas grandes vendrán después de todo esto. Algo que también nos lleva el Señor en el 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que nosotros no tenemos espíritu de timidez, sino espíritu de amor, de poder y dominio propio. Es lo que nos está diciendo el Señor aquí, en esta semana, aquí en la fe que conquista. No tengas miedo. Si tú tienes miedo, algo maravilloso que el Señor te está diciendo es que en sus templos, no en esas cuatro paredes, perdona como te lo diga, de pronto puede ser ofensivo, eh, pero en tu casa van a hacer van a hacer esas oraciones, esos ayunos, van a hacer esas adoraciones, van a hacer esos momentos de, de que estén como familia, como hogar. Y, y eso lo que quiere ver el Señor, que tengamos eh, hogares y familias, porque recordemos algo y lo hemos hablado, hogar y familia son dos, dos cosas diferentes, pero algo maravilloso que nos dice el Señor en el Éxodo capítulo 14, versículo 14, mira lo que nos dice el Señor, ustedes, Quédense quietos, miren lo que nos dice ustedes, quédense quietos porque el Señor presentará batalla por ustedes. El Señor está haciendo esa batalla. Lo único que nosotros debemos hacer, la iglesia, es doblar rodilla, hacer devocionales, orar, interceder por los demás y vamos a ver que el Señor se va a glorificar en cada uno de nosotros. Algo que también des, eh, decía el apóstol Pablo en Romanos 10, 10, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. El, el apóstol Pablo nos estaba diciendo aquí, y le estaba diciendo a la iglesia de Romanos, que no, cree, no, no confiesen que tengan miedo, confiesen que el león de Judá lo derrotó hace dos mil años, y él nos ha dado la victoria. Yo te invito en este momento Tú cierres tus ojos y vamos a hacer esa oración. Padre Celestial, para la gloria. Te damos gracias, Señor, pero ante todo, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, porque hemos dudado, Padre Celestial, porque hemos dudado, Señor, que Tú nos vas a fortalecer, que Tú nos vas a proveer, Señor, que hemos dudado, Señor, que tenemos ese espíritu de amor, de poder, de dominio propio, Padre Celestial. Perdónanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y creemos en este instante, Padre Celestial, que tenemos ese espíritu de amor, ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio para celestial y que tú estás luchando por nosotros en el nombre poderoso de Jesús, amado para celestial, y que todo lo que salga por nuestros labios, para el santo, por nuestra boca para celestial, va a ser no más miedo, porque ese león que quiere poner máquinas en nuestra mente, Señor y pasar a nuestro corazón, no tiene poder en el nombre poderoso de Jesús amado Rey, te doy gracias te doy gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén mi hermano, mi hermana si has hecho esta oración te invito a que compartes estos videos y siempre démosle la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Rey, porque Él siempre se va a llevar el crédito de todo esto. Nos veremos en otra misión, en otro video, en otra semana, Dios mediante, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.